delante de la oficina de turismo que está detrás de mí eh, bueno igual no la vamos a visitar es para los turistas yo no soy turista aquí está mi alcaldía entonces hacemos otro recorrido de mi ciudad mes me lo pidieron muchas veces en youtube ya hice un vídeo cuando era invierno ahora es verano eh, bueno, verano que se está acabando, lastimosamente, entonces ahora estoy en camiseta, bueno en polo, eh, no hace tampoco tanto calor, así como 24 grados. Aquí está la alcaldía de Metz, bueno se pronuncia Metz, no se pronuncia Metz, aunque muchos en Francia incluso lo pronuncian Metz, por culpa de saté, pero bueno es un nombre como alemán. Y aquí tenemos la hermosa catedral que vimos en invierno cuando estuve en esta rueda gigante de noche, pero ahora es de día y está bien bonita me parece. Y grandotota más que yo obviamente mide como 80 metros por ahí y aquí vamos entonces a ver que estoy en la plaza de armas como perú también tiene su plaza de armas mi ciudad también tiene la plaza de armas bueno en francés se dice plaza d'Armes y no plaza de armas y ahora vamos a ver entonces unos bares vamos a ver unos parques vamos a ver muchas cosas de esta ciudad hermosa eh, pero si sí, ahora hay que disfrutar de este lindo sol porque ya en pocos meses, el momento estoy grabando, va a ser invierno y sabemos que yo, bueno o sea, no saben, pero yo odio el invierno para que lo sepan y lo tengan en cuenta bueno, a ver, vamos a ver los bares y tal vez hablar con la gente, si hay gente amable no es tan tan amable, la gente no es como en América Latina, lastimosamente bueno, aquí está el cine del centro de la ciudad pero es en la cartelera, aquí no hay muchas películas tan interesantes bueno, está la del payaso Sa. Bueno Sa, quiere decir it o esto. Bueno, tampoco la vamos a ver. Eh, aquí estamos en la zona de bares. Que aquí en esta ciudad hay muchos muchos bares. Bueno, en verano porque en invierno ya no hay ningún bar en invierno. Bueno, sí hay, pero nadie está en la terraza. Aquí vemos a toda la gente tomando su cafecito, aprovechando que esté haciendo todavía calor. Y bueno, de noche se anima mucho, pero yo no soy mucho de ir a bares. No me gusta tanto, la verdad. Prefiero hablar tranquilamente con la gente, sin que haya tanta bulla. Bueno, igual, cada quien sus gustos, entre gustos no hay disgustos. Y aquí está, este lugar, yo, me, yo me, ah, me acuerdo que cuando era niño jugaba mucho aquí. Entonces, obvio que yo toda mi vida la tuve aquí en Metz, en MES. Y pues es una ciudad buena, aunque lo que no me gusta, obvio, de mi ciudad es la gente bueno, felizmente no me van a entender porque estoy hablando en español duro pero no hablen este español, pero bueno, es una buena ciudad, Francia es un buen país todo, solo que la gente no va a ser tan amable como la gente de América Latina eso es lo malo, pero bueno, igual, no todo es malo y no todo es bonito hay cosas, hay siempre cosas positivas como cosas negativas en todo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver si podemos entrar a un centro comercial, bueno, entre comillas, centro comercial Aunque sí, es muy pequeño, pero es un centro comercial Para ver qué hay en los centros comerciales de mi ciudad Bueno, normalmente había siempre aquí un vigilante que no está Y el vigilante siempre estaba aquí porque por los atentados y todo eh, Estaban como... Mirando todo lo que uno llevaba dentro del centro comercial Pero bueno, vemos que igual pareciera que no están los originales de hoy, mejor para ver una parte de este centro comercial. A ver las escaleras mecánicas. Ah, hay una tienda de videojuegos, a la que siempre voy para comprar mis videojuegos, vamos tal vez a visitarla. Bueno, aquí también para los que vienen de turistas, es una tienda aquí detrás de mí que vende muchas, muchos recuerdos de mes. Bueno, no vamos a entrar para no aburrirlos, pero aquí está mi tienda de videojuegos. Yo, la verdad, juego mucho videojuegos, incluso tengo un canal de videojuegos pero igual no vamos a entrar para no aburrirlos porque no todos juegan como yo aunque okay, muchos me dicen a veces en los comentarios que juegan Bueno, igual no voy a seguir mucho tiempo en este centro comercial porque es bueno, común y corriente, hay muchas tiendas pero también este centro comercial ahora tiene muchas tiendas cerradas porque el alquiler está súper costosísimo y entonces cierran las tiendas porque no pueden pagar el alquiler y como la ciudad está creciendo, el centro de la ciudad se está como alejando de acá, entonces muchos prefieren ir lejos de, del centro y estar en otras partes más baratas. Eh, bueno, voy a mostrarles, esto es el supermercado de, de mi ciudad, donde todos compran comida de proximidad porque obvio hay muchos supermercados pero el más famoso en el centro lo vamos a ver está justo abajo de este piso y siempre también este centro comercial me recuerda mi infancia cuando era joven bueno tal vez soy joven pero cuando era niño iba siempre por acá y jugaba con mis hermanos, mis amigos, así jugamos a los escondites en este centro comercial bueno, aquí está entonces el supermercado de mi ciudad. Vamos a ver solamente la parte de la pastelería porque no quiero alargar tanto el video. Bueno, aquí está el centro comercial. Aquí vemos la pastelería. Si quieren que les compre algo, pues me avisan ya. Ya o ahora, pero no después, porque si no, no les compro nada. Bueno, aquí están los croissants y todo. ¿Puedo ça, s'il vous Sí. La comercio. Bueno, se puede probar esto. Vamos a probar en vivo. Un bueno, estuvo rico. Bueno, ni tanto, pero algo. Y aquí los panes. Muchos panes diferentes. Pues ya, Cucu. Bueno, la Francesa dijo: Hola. <risa> Por lo menos hablamos con alguien. Aquí está otra zona de bares. Eh, bastante grande también. Bueno, aunque está como vacía porque apenas son como las 3 de la tarde se llena más de noche pero si sí vemos que es otra zona de muchos bares donde vienen la, la gente de la ciudad para charlar, tomar un cafecito y se llama como la Plaza San Luis Plaza San Luis literalmente y pues eh, bueno aquí no es tanto de bares como para bailar, romper son más bares tranquilitos para charlar y con muchos restaurantes a ver, algunos, ah, aquí está como las cosas que están en la película. también están esas cosas para niños eh, Obvio que yo nunca las uso Y aquí están entonces, debajo de estos, bueno no sé cómo decir bien, de acá en francés eh, Están aquí los restaurantes y obvio que algunos, que otras tiendas Aquí estoy otra vez en la Rue Sejpenuas que es la Calle más de mi ciudad con muchos almacenes de ropa, eh, muchas tiendas de ropa. Y vamos a ver entonces, la plaza de la, Repu, de la República, donde la gente mayormente toma el bus para devolverse a sus pueblos. Bueno, Misión Chá ah, es entre comillas un pueblo, pero algunos viven lejos en otros pueblos más pequeños aún. Bueno, entre comillas pueblo, porque es una ciudad pero pequeña. Eh, entonces, aquí está en la plaza de República. Eh, bueno, ahora está como aburrida porque no veo nada interesante. A ver, tengo que cruzar antes de que llegue el bus. Aquí están los buses de mi ciudad que está llegando. Amarillo. Se llama el Metis. Nos vamos a pasar detrás de mí. Son tecnológicos y nuevos. Y aquí está la plaza de la República. Ahí está haciendo un buen sol otra vez. Eh, bueno, la renovaron hace poco esto todo lo que está en el piso todo lo que es del piso está nuevo y es bonita, pero a veces hacen eventos como ahora atrás vemos un evento que van a hacer creo que sobre China que si empezará mañana bueno no, no grabaré igual, no importa porque es sobre China entonces mejor que aprender sobre Francia antes de que vayamos juntos a China y aquí están las fuentes de agua Eh, vamos a ver, esta es la parte esta que es de la República y justo atrás hay otra parte con naturaleza. Que está más con naturaleza, más un parque. Un parque para la gente. Cuando hace sol todos vienen por acá. Y bueno, hay unos bares también. Aquí está la parte entonces de la, la parte más verde podemos ver y vamos a ver entonces otro parque que está más allá que está más verde aún para que puedan conocer toda mi ciudad y si algún día vienen pues ya tienen un guía bueno aquí está como un conquistador no sé cuál será <risa> no sé quién será bueno vamos al parque junticos <risa> Bueno estamos esta vez en el parque, aquí vemos eh, mucha agua con muchas hojas, que se están cayendo las hojas como decía Estamos en otoño, lastimosamente se acabó el verano, aunque hoy es un día casi de verano ah, Bueno generalmente en otoño al principio hace como ahora, como ahora 24 grados Bueno normalmente como 20, 18, como casi el clima de Bogotá en la capital de Colombia eh, pero al final en el otoño ya es casi el invierno con 10, 5 grados en la tarde y en verano pues depende, hay días que pueden hacer solo, entre comillas, solo 15 grados como otros pueden hacer 35 grados bueno, las, ca las temperaturas cambian y varían mucho eh, pero bueno, generalmente el, el verano es el, para mí la mejor temporada de Francia eh, entonces si esto es la zona verde bueno, cuando es verano y que hace sus 30 grados hay mucha gente que está en la hierba acostada aquí haciendo picnic eh, parejas que hacen muchas cositas eh, bueno, no, lo, no cositas que van a pensar pervertidos, no pero así es, para compartir entre pareja o familia en general aunque ya como hoy tampoco es el mejor día del año y como ya es otoño que ya no hay tantas vacaciones pues no vamos a ver a nadie estando en la hierba Sentados. Bueno, aquí está el río La Mosel que vemos que pasa por acá aquí es como una especie de puente es el río más famoso de mi departamento, por eso mi departamento se llama Mosel es el nombre del río eh, bueno, no sé cuántos kilómetros tendrá, creo que va hasta Alemania quién sabe, pero <ríe> sé que pasa por mi ciudad eh, muchos cisnes que vemos de a lo lejos y y bueno vamos a ver que igual hay un poco de gente en la hierba con lo que vamos a ver ahora aquí está entonces un poco de agua y vemos mucha gente ¿sí? disfrutando del sol de los últimos días hasta el invierno que lastimadamente llega a muy grandes pasos ya a partir en un mes ya hará mucho frío bueno aquí está la gente, vemos hasta allá y vamos a ver los cisnes de cerca aquí en mi ciudad hay, hay muchos Y siempre están Bueno, en invierno no, no sé dónde se meten Pero en verano están siempre aquí Ah, sí, en invierno también están Pero están sobre el agua congelada, pobrecitos A ver, los vamos a saludar Que nos cuenten cómo es la vida de ellos Y aquí están Mírenlos Van a creer que de pronto les doy comida Porque muchos les dan como pan Hola Este no... Se puso tímido, y aquí sí está tan acercando esos chiquitos para tener comida, pero lastimosamente no traje nada, soy como malo, bueno, aquí hay como pan, les vamos a dar pan que está en el piso, mire, mire, ey, mi damito que me, que me muerda, a ver, le ponemos aquí más bien en el piso, en el agua, los comen, como soy de amable con ellos, pero pues como bravos algunos, hay que tener cuidado Bueno aquí entonces está todo, toda esta zona verde, bueno no voy a mostrar todo Pero en la parte grande de donde nos ponemos en verano Para disfrutar del calor, bueno yo me voy con mis amigos a, bailar, a nadar a Mire este que sí tiene mucha mucha mucha hambre, a ver le acercamos un poquito Mire no si sé, tenía mucha hambre este, ni quiere saludar a la cámara Bueno aquí vamos para mi ciudad, eh, mi universidad que está muy cerquita vemos la linda vista que tiene el recorrido de mi universidad con una bandera de francia muy grande otros cisnes y ya está a 500 metros la universidad de lorraine se llama la universidad de lorraine que es la más grande pues, universidad de mi ciudad que acoge pues mucha gente de muchos lados Ya llegué a la entrada de mi universidad Vemos a muchos estudiantes que se devuelven para la casa Hoy es viernes, deben de estar felices porque vuelven eh, Bueno, van a pasar un lindo, un lindo fin de semana Weekend, nosotros lo decimos así como en inglés eh, Bueno, vamos a ver más, muy rapidito dónde está mi el edificio donde estudié Más o menos donde está cerca, cerca la, la biblioteca de mi ciudad pero no es tan bonita mi universidad, la verdad son más caminos grises aunque hay un poco obvio de parte verde, felizmente pero para nada es la más bonita universidad del mundo y... pero sí, es muy buena la verdad, la educación es súper buena eh, bueno, para un francés como yo eh, la inscripción vale apenas bueno, depende porque hay becas que ayudan por los recursos bajitos yo hago parte de estos recursos bajitos entonces mi inscripción solo valió 5 euros eh, como 4 6 eh, dólares perdón y el semestre pues no pagó nada es gratis obvio es pública y a mí pues por bajos recursos pues me mandaban una beca cada mes para ayudarme para poder estudiar sin tener que trabajar no todos tienen esto es según los recursos sociales si uno es el hijo del presidente pues tampoco va a pagar bueno depende porque si la universidad privada obvio que va a pagar pero si uno tiene muchísima plata, pues uno no paga para estudiar en una universidad pública, pero tampoco le van a ayudar, le van a ayudar como a mí me ayudaron con esas becas. Bueno, aquí está la, eh, la biblioteca, aquí en el fondo la vemos, es la biblioteca de mi ciudad, hay muchos libros interesantes y vamos a entrar rápidamente al edificio donde estudié yo. Entonces yo estudié, pues, una licenciatura de, de letras de Literatura y Civilización Española, por eso que hablo bien español porque mi licenciatura fue a base de eso eh, y también ahora hace poco me gradué en una maestría de Ciencias del Lenguaje eh, entonces estudié todo lo que es lenguaje, cómo el humano se comunica en Ciencias Humanas entonces aquí está la entrada la entrada del edificio y aquí está toda la que es la parte de Ciencias también Psicología y muchas cosas dentro de la U a ver, entremos y ya, hemos entrado, bueno tampoco voy a hacer el recorrido de todo el edificio. Pero eso es la Universidad de Lorena. Para ver si algún día quieren estudiar aquí que hay muchos extranjeros de muchas partes, peruanos, colombianos, de muchas partes. A lasaba. Oui ça va très bien, et toi ça va oh, Très bien, vous vous souvenez, comment tu t'appelles monsieur Yorika Yorika, le mignon compliqué qui avait Biorica. fait une vidéo sur euh, la nourriture colombienne, elle est juste là Oui, Salut à tous Donc voilà, c'était juste pour qu'elle vous passe un petit coucou et ceux qui l'ont réclamé sur Youtube, elle est juste à côté de moi et elle est toujours aussi jolie <rire> Merci Tu peux dire euh, gracias a tous uh, Gracias a todos Très bien Llegamos a la estación de trenes de mi ciudad Para todos los que pues llegan en tren es aquí ya se está ocultando el sol más o menos ahora la, como las 5 ya se está ocultando el sol, bueno a las 7 o 8 empieza a ser de noche cuando el verano es a las 10 de la noche es la tristeza para mí que me gusta mucho que dure el día un día bien largo pues ya no no dura tan largo pero mejor que ustedes los latinos americanos que a las 6 de la noche en algunos países me parece muy temprano bueno, aquí estamos delante de la estación de trenes con palmeras y todo no estoy en el caribe, pero viene en mes pero no sé no sé cómo funciona una palmera pero pareciera que viven también en invierno o tal vez las quitan en invierno tendré que volver en invierno y aquí está la linda estación de trenes la G, en es francés estación de trenes una palabra más chiquita y eh, ya entonces terminamos el recorrido aquí, eh, no olvides de poner un like, y suscribirte si no estás suscrito, y si te ha gustado pues mi ciudad, pues pon pues, un comentario y te contesto con mucho gusto, y si vienes y que estoy en mes, pues yo soy un buen guía, de cualquier país, de cualquier sexo, soy un buen guía, bueno, hasta luego. Miren, aquí estamos, aquí estamos cerca del Museo Pompidou, el nuevo museo de aquí. Y aquí está el nuevo Centro Comercial de MES, el MUSE, que vamos a visitar juntos. Es completamente nuevo, tiene apenas una semana ahora que estoy grabando, dos días incluso. Vamos a ver qué se encuentra dentro del primer Centro Comercial grande de mi ciudad. una tienda de videojuegos Aquí en Francia es muy común ver tiendas de videojuegos Bueno, en América la tienda también se ven, pero no tantas Aquí es mucho más algo que todo el mundo compra Cada niño tiene ya videojuegos Y aquí vemos entonces que hay muchos, muchos juegos Y cosas de mangas y todo esto Es donde voy mucho yo porque yo soy muy adicto a esto entonces por ejemplo aquí tenemos los juegos de Playstation 4 Tenemos los juegos de Xbox One Y... Pues son caros cuando están nuevos pero aquí se venden mucho de segunda mano Entonces uno de segunda mano puede valer muy poquito Y se ve también claro en, los, en las tiendas de videojuegos Unos... Eh, como... A veces vasos de Zelda La flauta de Zelda Muchos... muchos muchas figurinas y accesorios para los videojuegos Bueno, no voy a hacer mucho recorrido por este centro comercial ya que aquí pues, es un centro comercial como común y corriente que se ve, se ve en muchos países. Creo que pues, lo quería mostrar en el video porque es nuevo y es grande e interesante, pero voy a terminar aquí.